Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video de Turismo de Isla. Mi nombre es Vera y hoy les traigo un video muy interesante. De seguro ya leíste el título del video, pero es bueno que sepas que este es el primer video de la serie que estoy creando nueva para el canal titulada Las Playas de República Dominicana. Sin abundar mucho, ustedes saben que yo creé este canal con el propósito principal de viajar por mi país a República Dominicana y documentar todas mis aventuras y en el camino también les muestro todos los destinos nuevos que voy conociendo para que ustedes lo descubran conmigo y si se anima, mi objetivo principal es que ustedes puedan visitarlos por su propia cuenta pues en esta nueva serie les estaré mostrando todas las playas de República Dominicana eventualmente claro está porque realmente este país tiene muchísimas playas hermosas por descubrir así que en cada video les voy a estar mostrando una playa diferente y las estaré calificando en base a tres criterios que me parecen sumamente importantes a la hora de determinar si una playa vale la pena o no. Mm. OJO! Cabe destacar que los puntajes que le estaré dando a cada playa van a ser única y exclusivamente a mi criterio y las condiciones en las que yo encuentre la playa en el día de mi visita. Sin embargo, ustedes pueden utilizar estos reviews que yo voy a estar dando como punto de partida para identificar si la playa vale la pena o no. En el próximo video les mostraré la primera playa de esta serie y les aseguro que muchos de ustedes no la han visitado jamás. ¿Tienen alguna idea de cuál playa puede ser? Déjamelo en los comentarios para ver si adivinas. Pero bueno, mejor dejémoslo para el otro video y mientras tanto vamos a comenzar con el tema de este. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a darle! La playa puede ser un lugar refrescante que te hace sentir mejor cuanto más tiempo estás allí. Algunos estudios muestran que los paseos cortos por la playa pueden mejorar tu estado de ánimo y mejorar tu salud mental. Esto se debe a que la playa se considera un espacio azul, es decir, una fuente de agua como un océano, un lago, un estanque o una piscina. Y se ha demostrado que la exposición a los espacios azules se relaciona con una mejor salud en general. ¿Sabías que ir a la playa tiene sus beneficios? Mis favoritos son el número 6 y el 9, así que quédate hasta el final para que te enteres de cuáles son. Aquí vamos. Número 1. Mejora tu bienestar general. La exposición al sol y al aire del océano es excelente para la salud mental. Se ha demostrado que la terapia de surf mejora tu estado de ánimo en general. Algo tan simple como entrar en el agua y moverte aumenta tu atención plena a la vez que te permite realizar algo de actividad física. Número 2. Es un cambio de escenario. Algunos estudios muestran que tus sentidos experimentan lo mismo una y otra vez y esto puede causar estrés. Cuando cambias tu entorno y vas a la playa, tus sentidos se involucran en nuevas vistas, olores, sabores y hasta sonidos. Esto puede mejorar tu estado mental y aumentar la sensación de relajación. Número 3. Te levanta el ánimo. El tiempo en la playa aumenta tu autoestima y promueve la relajación. Las personas con trastorno por déficit de tensión usualmente se sienten mucho más tranquilas cuando están en la playa. La playa puede tener beneficios duraderos para las personas que tienen ansiedad, depresión, estrés elevado y otras afecciones de salud mental por lo que pasar solo 20 minutos caminando por la playa, definitivamente puede mejorar tu estado de ánimo. Número 4. Obtienes una buena dosis de vitamina D. La vitamina D ejerce efectos en el sistema inmunológico y en la prevención de distintos tipos de cáncer. Una buena dosis de vitamina D es necesaria para todos y la forma natural de obtenerla es a través de la luz solar. Pero no olvides aplicar un poco de protector solar cuando estés en la playa. Algunos expertos recomiendan tener una exposición solar de 15 a 30 minutos al día o al menos dos veces a la semana, durante las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que en este periodo se estimula la síntesis adecuada de vitamina D para mantener las concentraciones normales en tu cuerpo. Número 5. Aumenta tu creatividad. ¿Te sientes sin inspiración últimamente? No te preocupes, intenta ir a la playa. Un estudio del 2011 demostró que estar cerca del agua no solo nos calma, sino que también incrementa nuestro sentido de innovación y creatividad. Así que ya lo sabes, un escape a la playa no está nada mal en estos momentos en los que queremos encontrar algo de inspiración. Número 6. Te ayuda a calmar los dolores. Regularmente, cuando estamos en la playa, lo primero que hacemos es quitarnos nuestros zapatos y caminar descalzo sobre la arena. Esta técnica de caminar descalzo sobre la naturaleza se le conoce como grounding o earthing, en donde absorbemos la energía de la naturaleza. Aunque aún hay muchos estudios científicos sobre esta técnica, se dice que hacer grounding nos ayuda a mejorar el dolor crónico y la fatiga. La idea es que estar descalzos en el suelo nos permita conectar con los electrones de la superficie terrestre que transfieren la energía del suelo a nuestro cuerpo. Algunas investigaciones respaldan la idea de que estos electrones pueden causar cambios en nuestro cuerpo, como reducir el dolor o hasta dormir mejor. Así que ya lo sabes, no te olvides de deshacerte de tus zapatos la próxima vez que vayas a la playa. Número 7. Te quita el tiempo de pantalla. Se ha demostrado que pasar demasiado tiempo frente a una pantalla causa mala visión, falta de sueño, dolor de espalda, cuello y hasta el deterioro de nuestra función cognitiva. Estar en la playa significa que es menos probable que estés mirando tu teléfono o una computadora, por lo que alejarse de esto durante unas horas al día solo puede significar algo bueno. Según el biólogo marino y autor del libro Blue Mind, Wallace Nichols, Pasar tiempo cerca de las masas de agua, como el mar o un lago, puede contrarrestar el efecto aburrido de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla. Esto es, porque el agua mejora nuestro estado de ánimo y abre nuestra mente, por lo que posiblemente te sientas más animado a experimentar más cosas con todos tus sentidos. Número 8. Te ayuda a dormir mejor. Como ya sabemos que la playa calma y relaja, tiene sentido que nos ayude a dormir mejor. Un estudio del 2015 del Reino Unido encontró que las personas duermen en promedio 47 minutos más la noche después de pasar tiempo en la playa que aquellos que no estuvieron en la playa. Aunque los científicos no están seguros de por qué las personas parecen dormir mejor después de un día en la playa, creen que tiene algo que ver con lo relajante que puede ser, permitiendo que las personas se calmen lo suficiente como para dejar de lado el estrés y descansar bien por la noche. Número 9. Cura tus heridas. El agua salada tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que la hacen excelente para infecciones externas. Sin embargo, también ayuda a las infecciones internas. El yodo en el agua del océano en realidad es un esfuerzo fantástico para el sistema inmunológico. Tener niveles adecuados de yodo en el cuerpo asegura que los niveles de energía y las tasas metabólicas sean óptimas que el crecimiento del cabello y las uñas estén en su punto máximo y que los niveles hormonales estén regulados. Afortunadamente, para aquellos que quieren mantener los niveles óptimos de yodo en sus cuerpos, bañarse en el mar es una excelente manera de hacerlo. Si bien no es posible decir la cantidad exacta de yodo presente en el agua, este suplemento esencial se absorbe a través de nuestra piel cuando nadamos en el mar. Número 10. Conectas contigo mismo. Seas religioso o no, ir a la playa puede ponerte en contacto con tu espíritu y conciencia. No te pasa que cuando estás rodeado de naturaleza puedes sentirte en paz y liberarte del estrés y los problemas. Porque a mí me pasa y muy a menudo. Es muy recomendable practicar un poco de meditación o yoga en la playa ya que no hay mejor lugar en el mundo para sentirnos verdaderamente uno con la Tierra y con nosotros mismos. Como pudiste ver, ir a la playa es algo que realmente tiene un sinfín de beneficios. De hecho, estos beneficios no son nada nuevo, se conocen desde hace muchísimos años. Entonces, la próxima vez que hayas tenido una semana particularmente estresante en el trabajo o hayas completado un extenuante año de estudios o simplemente no sientas muchos ánimos en un día determinado, tómate un tiempo libre y ve a la playa porque son órdenes del médico. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal y compartir este video con quien creas que le sirva de utilidad. Pero antes de irte, cuéntame en los comentarios. ¿Conoces de algún otro beneficio que tenga ir a la playa? Déjamelo aquí, que te estaré leyendo. Si llegaste hasta el final del video, de todo corazón, muchísimas gracias. No te vayas porque tengo unos agradecimientos especiales que dar. Y realmente estos agradecimientos eh, los debo de hace unos videos atrás, pero mejor tarde que nunca. Así que las personas que le quiero agradecer las tengo aquí. Y de verdad, ustedes son, son reales. Gracias por su apoyo, señores. Eh, estas son personas que me, me han venido apoyando desde el inicio. Y nada, tenía pendiente darle ese saludo porque realmente eh, aprecio mucho que, que me apoyen tanto. Y los saludos van para Aldo Pichardo, Emanuel Rodríguez, Idequel Baez, escarle Castillo, Melvin Guerrero, Yael Acosta, Ángel Moya, Esmeralda Martínez, Alberto Medina, Franklin Méndez, Mabeli Tejada, Félix Pujols, Héctor González, Francis Pujols, Nabila Chevalier y Rialengos RD, que son Evelyn y Boris. Así que ya ustedes saben, gracias por su apoyo. Si tú quieres que te salude en un próximo video, déjamelo en los comentarios también porque estaré mandando saludos. Así que gracias, señores. Nos vemos en una próxima.